Hola, bueno, ya me conocéis de antes, soy José Conti, y aparte de lo que había dicho antes, también estoy especializado en BodyPress body y bueno, pertenezco al equipo oficial de traducción y en muchas ocasiones lo, lo utilizo. Eh, básicamente lo que quiero hacer en esta ponencia es que, al igual que ahora realmente se está consiguiendo demostrar o oh, sí, digamos, demostrar que WordPress no es solo un blog, que se pueden hacer muchas otras cosas, pasa exactamente lo mismo con BodyPress. A cualquiera que le preguntas qué es BodyPress, es una red. Ya está. Pues, en buenas manos y con un poco de imaginación se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, eh, por si alguien no tiene muy claro qué es BodyPress en sí, lo que hace ...es eh, añadir a WordPress... ...básicamente es la mensajería... ...conexiones entre amigos... ...seguimiento de actividades... ...menciones tipo Twitter... Eh, ...foros, grupos... ...y algunas otras cosas más que se pueden llegar... ...a poner. Hay tres enfoques principales... ...que se le puede dar a BuddyPress. ...lógicamente lo que es una red o comunidad nicho... ...que es prácticamente lo que todo el mundo... ...está utilizando en estos momentos... ...se puede utilizar como una red privada... Y después eh, también se le puede dar un uso específico, que ya explicaré más tarde un ejemplo. Eh, ¿Qué conseguimos con una comunidad? Es decir, montar BodyPress en un WordPress y montar nuestra comunidad propia. Pues eh, conseguimos varias cosas. Principalmente es hacer partícipes a nuestros usuarios, no solo con los comentarios como se hace en un blog normal, sino tienen más participación, ...implica más a los usuarios y fidelización y SEO, ¿de acuerdo? En una página normal solo interactúan mediante los mensajes, o eh, los comentarios, perdón. Gracias a BadiPress eh, interactúan de muchas otras formas... ...porque se pueden ayudar entre ellos, igual que en un foro... ...pero también se pueden enviar mensajes directos... ...se pueden crear todo lo que son hilos diferentes... Los usuarios tienden a escribir más. Eh, bueno, puedes ver un poquito. Una Unas grandes ventajas también es que favorece que no haya tanto rebote. Porque cuando entran eh, pueden encontrar dentro de lo que es una instalación de BodyPress muchos hilos diferentes, muchas conversaciones, incluso se pueden llegar a animar a eh, iniciar una porque si ven movimiento tienen esperanzas de que alguien les responda y favorece al SEO principalmente porque se tiende a la repetición de palabras claves que hacen referencia a tu propio sitio entonces esto significa que si tienes un blog montas un blog sobre un tema cualquiera montar bodypress es la panacea no ¿hay que montarlo? no y por un simple motivo, porque si instalamos BuddyPress, entra alguien y, eh, y encuentra que no hay actividad en la, el tema de la comunidad, lo que vamos a hacer es todo lo contrario de lo que queremos, vamos a aumentar el rebote. Porque van a entrar allí, dicen, esto no hay nadie, esto no vale nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo debemos eh, instalar BuddyPress? Pues cuando veamos que en nuestro sitio eh, tiene, ya sea por Analytics o lo que sea, tenemos una repetición de visitas de gente. De, acuerdo? de esta forma eh, favoreceremos a que la gente venga más. ¿Cuándo podemos instalar un bodypress desde un principio? Pues, por dos motivos eh, diferentes. Uno, porque simplemente estamos haciendo pura, puramente una comunidad nicho. O porque somos una persona ya conocida y decimos, vamos a hacer nuestra, nuestra página y además vamos a poner un club de fans, ¿no? como hemos visto antes. Entonces, yo la recomendación de plugins para un bodypress que podemos acabar de instalar. Básicamente sería el BodyPress Media Component, que lo que haríamos es que eh, los usuarios pudieran subir sus propias fotos, subir vídeos, cuidado que en este caso el formato es único, o sea, te deja subir MP4, si no me equivoco, y eh, música, y de forma que tienen sus propios álbumes. Social Login for WordPress, que lo que hace es que... Eh, Facilitas el registro en tu sitio. ¿Por qué? Porque se pueden registrar mediante su cuenta de Twitter, mediante su cuenta de Facebook y me parece que un par más, pero sinceramente ahora no lo recuerdo. El Cover Point es un plugin que yo particularmente encuentro muy interesante, porque haces que la gente participe más de la comunidad, porque el Cover Point lo que hace es darles puntos, de acuerdo, por cada acción que acometen en, en lo que es la comunidad, pues les das puntos, y a medida que vas ganando, van ganando puntos, perdón, a lo mejor pueden entrar en secciones especiales o bueno, pues tener alguna motivación. El Buddypress Activity Plus que lo que hace básicamente es que eh, pegando una imagen, una dirección o lo que sea, sale directamente en lo que es su su, su perfil y OneWard, que ya explicaré mañana exactamente qué es, pero simplemente es para la protección del registro y que no tengas tu bodypress y al cabo de un mes te encuentres que estás teniendo pues, 100 200 sploggers eh, registrándose continuamente, que básicamente son usuarios no deseados y que te van a llenar la comunidad de, de publicidad. Entonces, eh, para crear un intranet hay dos formas de crearla, una es una IP privada, y otra lo que sería una IP pública. Si lo hiciéramos en una IP privada, lo único que tendríamos que hacer es, bueno, pues en nuestra red privada, tenemos un servidor, instalamos un WordPress, un BuddyPress, todo lo que queramos, y ahí automáticamente ya tendríamos todo lo que es una intranet. Pero si lo instalábamos en una IP pública, de forma que pues, una persona pudiese estar, un trabajador vuestro pudiese estar, o un trabajador de aquí fuera pudiera estar en su casa, y entrar en la intranet, tendría que ser pública en sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una... deberíamos protegerlo. Plugins hay pocos. Cada actualización, hablando claro, se joden. ¿De acuerdo? Entonces, lo más sencillo es colocar un código en el archivo functions, ¿de acuerdo? Que sería este. Este no es un código eh, simplemente para bloquear. Es un poco lo que sería el código de mi experiencia por varias cosas diferentes. ¿no? Aquí hay código por si tienes un cron de, de Linux pues, que pueda actuar. Tienes que si, por ejemplo, eh, quieres que tienes, por ejemplo, la intranet en un servidor exterior pero tú tienes lo que es la... tu empresa eh, una IP fija, pues automáticamente dejarles verlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, este código lo podréis ver después en la... En la página de Workcamp. plugins recomendados en sí que se podrían instalar en un BodyPress, sería el BodyPress Media Component que he dicho antes que es, al igual que el Activity Plus el Evans Manager que va muy bien pues después para si tienes que hacer cosas diferentes dentro de la dentro de Intranet, pues dar comunicados reuniones, etcétera, etcétera etcétera. el BP Group eh, Hirachi, o como se diga que básicamente eh, parece una tontería, pero es un plugin muy interesante. Lo que haces es crear una jerarquía, puedes crear jerarquías de grupos, ¿de acuerdo? De forma que tú puedes coger diferentes grupos, crear jerarquías inferiores... Y, por ejemplo, si tienes de diferentes delegaciones, tú puedes crear grupos de las delegaciones y de cada delegación los de diferentes departamentos, de forma que quedaría todo englobado en diferentes grupos, por las diferentes características, pero todo englobado en el grupo en donde se tuviese que colocar. Y, por último, lo que sería el BodyPress Docs, que es un poco, un poco de trabajo colaborativo. Pero BodyPress puede ser transformado en otras cosas. de acuerdo mediante plugins, porque igual que WordPress tiene plugins, BuddyPress tiene plugins. Un plugin que es para mí fantástico y está evolucionando es lo que es el BuddyPress, ScholarPress, CourseWare. ¿De acuerdo? Con esto, eh, este plugin nació en el Summer of Code de Google del 2010-2011. Parte del equipo de lo que es desarrolladores de BuddyPress se enamoró de él y automáticamente también se unieron al proyecto. ¿Y qué nos da? Pues nos da todo lo de Bodypress, más clases. Cuando digo clases, quiero decir clases de, de alumnos. Indicación de progresos, estado general, evolución del estudiante, currículums, lecturas, biografías, pruebas, calendarios y mucho más. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué este plugin yo personalmente lo encuentro... Eh, interesante por, como he dicho por los desarrolladores y que no lo tengo aquí puesto es porque nos da una herramienta que con imaginación podéis hacer maravillas ¿por qué? porque como he dicho aquí tienes clases, indicación de progresos estados generales tal imaginaros que sois una clínica por ejemplo a las clases les vamos a llamar los diferentes departamentos. A indicación de progresos, pues puede ser las indicaciones de progresos del paciente. Estado general, evolución del estudiante, sería evolución del, del, del estudiante. El currículum podría ser todas las patologías que tiene, etcétera. Letal, todas las pruebas que les puedes ir haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes llevar un control, depende de que sea, por ejemplo, una clínica psicológica, pues que la persona entre, puedas hacerle cuestionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es que realmente este plugin convierte, para mí personalmente, a BuddyPress en una auténtica bomba, en estos momentos. Básicamente era esto lo que quería decir, me he dado toda la prisa que he podido, creo que lo he hecho bastante rápido, porque me he pedido mucha prisa, y ya está. Si tenéis alguna, muchas gracias por escucharme, si les hago una pregunta...